No se la me No, soy el primo ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Death Rising Oh, cierto que boludo, vos sabés que... ¡CACHATE! Ay no, me voy a fuchar un... me voy a fugar, porro <risa> Re caliente Que tengo que hacer? Ah! Que tengo que guardarla, cambiarse yeah. OH! Na na na na na Horrible igual esa ropa Yo quiero tener una bocina que sea eso boludo eh, Ah? Hay ropas? O sea, sabía que había ropa pero no sabía que que a, yeah. ahora no DEVOLVER <risa> <risa> Me parece una varga, una varga yeah. Esa es la misma canción? De... Yeah. Ro... bueno basta le han robado la moto, la moto. Al PT de Carlos Guardar, ahí está Guardaba la partida, viste es que No, se, se va a dormir Chau, ¡Chau, mía, mía mía, mía, mía, mía chau Ah, posta, letras. guardaba oh, guarda. Sí, guarda, posta Cero liquidados, hola, qué tal Me despertó, soy Troy McClure ¿Sabe ¿Sabes lo que tiene de no bueno? Recuerden cómo? Encontrando a mi abuela en tanga o matando a mi tía en el rancho <risa> ¿Qué le pasaba? ¿Qué? Boludo, ¿Qué? vos sabés que... Eh, ya me perdí. ¿Qué, qué, qué? qué iba de loco? No me acuerdo de nada. Uy. ¡No! ¡Le están robando el auto! ¡Mirá! Municipalidad de ¡No! Tíger. ¡No me roben! Son las cámaras de la Municipalidad dame, de Tigre. cámaras Tigre, como cumplimos con los deberes del ciudadano, los grabamos ante un eventual caso de inseguridad. Entonces los podemos grabar y... ¡Uy! No, la, ¡Uy! uy ¡Qué asco! Oh, ¡Uy! No, qué asco. ¿Qué nariz, oh, boludo! ¡Qué son! un denunciador, boludo! ¿Qué son? Esos son zombies, ¿no? ¿Dónde estoy? Yo ayer estaba acá, eh. Yo no creo que sean zombies. Estaba durmiendo acá en retiro y de la noche a la mañana, tuk tuk. Tuki, tuki. Estoy matando zombies. <risa> qué Uh, me entré un frescor por la cintura, amigo. <risa> ¿Por qué? y No sé por qué, pero eso sé con qué se traduce, ¿no? Pero... Total. No, por favor. Ay, por favor. No Ay, bueno, está bien. <risa> no, pero tengo miedo de, de hacer fuerza y mearme y cagarme al mismo tiempo. ¡Qué <risa> hago! ¿Sí? No se puede. Mear y cagar. Pero exactamente al. Bueno, no sé. No. Ah, este es el shopping. El labasto, boludo. El abasto, sí. Ahí abajo está Cumbio recibiendo. ¡Jaja! <risa> perro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Están todos los flowers que quieren entrar, boludo. <risa> están ahí, ¿no? ¡Nada, it's a love that ¿Qué música escuchamos los flowers? ¿David Guetta? ¿David... Mucho? ¿David Guetta es malísimo ¡Nada, it's a love hey, ¡Eh, para posta, <pará>. <risa> ¡David Guetta era malísimo! No sé por qué carajo a la gente le gustaba. <risa> Un par ¡Ponete ¿Este viejo que no! Es ¡Mira la vieja! Nini, correte! ¡Correte! ¿Me hace un o no? Ay. ¡Uy, basta, vieja! Madonna. Madonna. Like hey. <risa> <risa> eh, no sé, tenía algunas canciones buenas, pero. ¿Qué es eso? Los Floggers no escuchaban a nadie de acá. Los Floggers eran re putos, boludo. Re <risa> eran Era, re pelotudos. Eran... <risa> ¡Ey! ¿Este viejo? ¡Pero salí acá, viejo choto! Ah, ¡Para, Sarmiento! Uh, ¡Mirá, boludo! ¡Esto ¿no? párpados! ¿Qué, ¿Qué? ¡Eso! ¿Qué? ¿Qué? ¡Atiendo, boludo! ¿No te das cuenta? ¡Fotografía 30 zombies! ¡Mirá! ¡Meet mi and con el viejo! <ríe> ¡Meet and con el viejo! <ríe> ah, ¡Dale, dale, viejo! ¡Tacate una pata! ¡Uy! ¡Eso se dilocó el hombro, boludo! <ríe> Ese, esos quedan así en los juguito del barco del abasto, boludo. <ríe> Mata el viejo, ese viejo tiene cara de. Sarmiento. Saca fotos, boludo, el otro. ¿Qué? Los hombres son estúpidos y lentos, sí, exactamente. Yo soy el fotógrafo de Clarín desde hace 45 años. Le falta el cigarro y el café, boludo. <risa> He repisado el viejo, boludo. Si yo supiera que estoy en un cubo, yo lo hubiera matado al viejo. Le pego con la cámara en la nuca. ¿Qué ¿Haces? Comón, Semón, Semón. Ahí voy. Ey, ey, ey. Es re pesado igual, es re molesto, boludo. Yo lo mando a cagar. ¿Qué? Yo me lo sé, viejo. Yo me quedé sin... Uh me quedé sin. Cata vieja Estaría bueno pegar un, ca... un cachetazo en la nuca, tipo. Que se cae. ¿Toda? Re triste. ¿Toda? Drama. Drama. Che, ¿puedo sacar una foto a todos los 800 zombies de acá? A ver. hace el juego. ¡Uh! Perfecto. Toma. <risa> re piola. Bueno, viejo, me tenés podrido. Uy, sí uy esto Pero pues yo contra la pibe contra la pibe te parece cómo te quieres ir te vas a, a, a, a Chile te compras la tele más barata en Argentina ¿No? entre medio de los zombies te ponía a hablar de eso poquita papá arriba no existe uy qué pasó? ¿Eh? qué pasó ah cinemática <risa> nene, nene <risa> arre, arre. <risa> eh, Nene, casi! <callé. risa> Fuera de mi propiedad, loco La vereda es mía No sé cómo le agarro el bastón Está reenojado, viejo Le agarro el bastón <risa> y lo tiro contra la reja Y lo dejo sin dientes, boludo eh, Para, loco, el corega <risa> Pero, viejo Lisiado, ah, no, yo le tiro con la cámara No me importa nada No me importa <risa> nada ¿Qué pasó? No me voy a casar No, no vieja. La vieja ¿Qué hace? ¿Qué ¡Está qué? el perro! Me... No. No. ¡No! La vieja tenía una No. red fue... ¡No! ¡No! ¡No! ¿qué? no ah, perro! ¡Aaah! Tiki. tiki ¿Qué onda el perro! ¿Qué hace la vieja? No, boludo, me levanto dentro ¡Qué vieja pelotuda! Chau, ya fue. Llévense a la vieja Es más, la pateo para afuera, boludo Pero... A ver... ¡No! No, verdad es que por culpa de la vieja Viste que la vieja. Ah, no, esa no, no. Ay, se... no me como. Uff. Ah, me huele. Ay, ya. Ay, la puta No, no madre. puedo creer. Estoy rodeado de pelos. Uy, tuyos. ya. ¿Cómo se llamaba este? Samuel el Jackson <risa> Somos Lily Chucks, no, espera, son de aquí, corre. Actuaron 11.000 docenas películas, bro. Crap, boludo, aquí hay un montón de hombres. Dale, dale, dale. por escaleras? Ok, ok, ahí voy, ahí voy. ¡Santurrona! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me las voy. Que me agarro, qué me agarro. HDTV, llevad una TV. Los chavitos poseen una acción diferente, como una zona que tienen ataques especiales que se meten en nada. Ok. Aprovechalo justo a Listo, pará. Uy, se murió el Uy, uy, Ryan, Reynolds. No es Ryan. <risa> uy, estaríamos. ¡No! ¡La puta! No, ¡Nah! La música de. ¿Cómo se llamaba este? de. para para eh, ¡Para! Eh. para, para. Eh, ¿cómo hago? para? No, no, no, no, no, no. Dana Sims ha muerto al fin, boludo. Mar quemada ha muerto. Mar quemada. Ah, me mata porque te dice todos los que mueren, boludo. Sí. Uy, boludo. No sí, sé, cuando golpeas a uno es como que el juego se traba, pero es como a propósito, como todo juego de Capcom, boludo. Es como que es medio. Capcom tiene problemas como tiene que renderizar. No, no, no, no, es como que es así a propósito, no, no, no. como para que sientas la fuerza, queda peor. Ah, ya entendí. Tirar el termotanque ese es en la cabeza. Uy, uy. uy, estoy de ruta, boludo. Che, pará, igual me tengo que ir, ¿no? No puedo estar acá. Y yo algo que sea Hércules. Uy, ¿y esto? No. Quítalo ahí. Uy, se... uh, uh, mirá, toma. ¿Puedo pegar? Ah, sí. Come. Ah, guarda que no, creo que no tienen que morir los otros. No, Alan, Alan, Alan, Alan. Ah, ¿qué hace el boludo? Alan. Ay, la re de chicos, no siento los músculos. Estoy re loco pibe. es un sandwich, boludo? Hay unos doritos. No monstruo. ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy. No me agarran armas, soy un boludo. Todo. Uy. Come papá. Es el Black Friday ya. Se <risa> sí, luego... ¿Sí se la en la época de los vloggers, boludo, de fuera ¿Dónde de estás bien, ¿Dónde estás? Ay, me che doble. pará, tiene hasta la escalera igual, no, boludo. se están comiendo a la vieja. ¿Esa la vieja? Le están comiendo a alguien, no oh, sé a quién cómo... Ahí está. Oh, Listo, ti. Ay, Ay, la vieja. Ya fue. Madonna. Madonna. No, amigo, se infestó de zombies. O sea que la Xbox eh, fue un juego pero épico este, porque la Xbox tenía que bancar toda la cantidad. Uh, es es que sí, no, era. Otra vez no, boludo. ¿eh? <ríe> Oye, sí. ya que Oh, pero donde están los otros? Estoy <risa> de Dale. no entiendo nada. ¿Qué? No. Ya está flaco? no se murieron todos. Salí acá, te ya. No, oh, esta puta madre. Pero sabes oh. se murieron todos. Ahora no, no voy a aparecer un pelotudo. Yo me voy a la mierda. Pronto te voy a formar un poco. voy a cerrar esto, porque este piloto. dice? Ay nomás, con el mechero vieja Vamos a cerrar todo esto, porque eh? va dentro el zumbio Otra vez Ramal también arreglan <risa> Ah, viste, en todos los juegos aparecía Ramal Estoy escuchando, pelotudo Espera yo. ¿qué estaba haciendo? Estoy escuchando, los zombis. Se me trabó la lengua ¿Qué onda perro? Quiero un poco ¿Quieres un poco? ¿Qué por? Me up, ¿Por qué? Ay, te acabas que abrir la puerta y te escuchaba ¡Wake me up! ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Entonces voy a tener que irme a la mía ah, voy a tener que... oh. Vení para acá, tengo un pete por dos pesos nice Sí, creo que te saco las fotos, nena Sí, pero no soy el otro Pues sí, soy fotógrafo de mujeres Soy Peter Parker <risa> <risa> pictures, Epa. Sí, si sí, me dejas sacar una foto a tu culo <risa> A tu cola ese paneo... Le borraba la foto de Borrar, borrar, delete, delete, delete ¿Y no tiene ninguna de tus pies? Jajajaja Vieja Esa la otra en todas se canta es mi favorita Uy, hay un baño acá porque creo que me mojé decía el Me limpié. a flaca No No. chao Chao Es pelo ¿Tenías alguna de alguien en pelotas? Yo me voy Quedaste como un pelotudo Peter Parker Me llamo Lindsay Lindsay Lohan Jesse Bueno. Lo well. well. ¿Qué te hace la misteriosa? ¿Qué te hace la misteriosa? cara me voy No, el repajero <ríe> era Frank. <risa> tranquila era todo Tenía sí. sus notas Viste Repajera Día 1 <risa> Bueno gente Muy buen episodio Introduciéndonos a los zombies Así que vamos oh, a cortar Y oh, vamos a ver oh, zombies. Yeah. Ay, Ay, yeah. Yeah.